De regreso aquí en nuestro programa El Toque del Mediodía, agradeciendo la sintonía a todos nuestros televidentes que están conectados a través del Canal 10 de Telenor. Recuerda Canal 310 a nivel nacional y nuestra gente en los Estados Unidos, el programa diferido a las 6 de la tarde hora en República Dominicana, 5 de la tarde hora de Estados Unidos a través del 1014 de Óptimos Cable, Canal América. Y nuestra gente que está conectada a través de nuestro portal Telenor.com. Gracias por la sintonía, los que están llegando, que llegaron a sus hogares, buen provecho, buen provecho. Miren, la situación en eh, Estados Unidos-Irán eh, ha generado una controversia entre eh, demócratas y republicanos. Y es el caso de del ex vicepresidente, candidato a, a, a la presidencia, eh, John Biden, eh, que dice, eh, pues, si el señor director me la pone en pantalla, eh, lo que colgó en su cuenta de Twitter, el vicepresidente, el candidato presidencial, no, por Dios, de por Dios. John Biden, eh, John Biden, eh, que dice: vamos a estar claros: eh, Donald Trump no está autorizado para llevarnos a una guerra contra Irán sin la aprobación del Congreso eh, de los Estados Unidos. Eh, un presidente eh, nunca puede tomar eh, esta nación para la guerra sin informar. Eh, sin haber informado el consentimiento a, a los americanos. Eh, está en inglés, eh, traté de traducírselo, eso lo colgó eh, John Biden en el día de ayer, porque eh, el Congreso está esperando que eh, en el día de hoy que Donald Trump justifique el porqué los ataques y que terminó con, con, con la vida de cinco importantes comandantes de Irán, del cuerpo élite de Irán, entre ellos el, el general Soleimani, y esto es lo que ha generado la situación que está en, en Irán en estos momentos. Por otra parte, eh, anoche, ustedes saben que el presidente Donald Trump eh, se comunica mayormente vía Twitter. Yo soy de los que digo que Donald Trump mínimo tiene algunas acciones en Twitter, porque, o sea, eh, es verdad que Twitter es un medio masivo, pero realmente eh, Donald Trump lo ha popularizado, incluso lo ha mantenido vigente, porque Instagram y Facebook eh, se utiliza en la mayoría en la mayoría de países eh, del mundo fuera de Estados Unidos. En Estados Unidos Twitter tiene una mayor eh, concentración. Pero miren lo que publicó eh, eh, Donald Trump en su cuenta de, de Twitter, donde él dice todo está bien. Misiles lanzados desde Irán en dos bases eh, militares ubicadas en Irak. Eh, la evaluación de víctimas y daños que tiene lugar ahora. Hasta aquí todo está bien. Tenemos el ejército más poderoso y bien equipado en cual de cualquier parte del mundo. Con diferencia. Haré una declaración mañana en la mañana. No sé si en lo que nosotros hemos estado aquí haciendo el programa eh, Donald Trump Ah, se ha comunicado vía eh, la Casa Blanca para decir eh, lo que realmente sucedió porque anoche estuve viendo a, a la BBC y también a CNN, eh, a diferentes comentaristas y analistas internacionales eh, sobre política internacional que decían que todo dependía de esos ataques esos misiles que lanzó Irán a dos bases ubicadas en Irak, eh, donde esas bases hay soldados estadounidenses. Que dependiendo, eh, si, si hubiesen ha visto muertos norteamericanos, pues ya Donald Trump iba a reaccionar de una forma diferente. Según la misma fuente de Donald Trump, a través de su cuenta de Twitter, él dice que todo está bien, a, a, nos imaginamos es que no hubo ningún tipo de daños colateral o bajas de soldados norteamericanos eh, entendemos esa parte y, y, y eso es bueno es bueno porque realmente eh, el mundo está ahora mismo tenso porque nadie quiere una tercera guerra mundial eh, por otra parte eh, otra noticia ya un poquito más local eh, el dirigente del PRD, Luis Ernesto Camilo, anunció ayer que el domingo se van a dar a conocer los candidatos oficiales. Y cito, dice aquí eh, que para el 12, el domingo 12 de enero, una asamblea para dar a conocer los candidatos de esta organización política de la provincia Duarte, el director de campaña de las 14 provincias que conforman el Cibao, eh, Luis Ernesto Camilo, explicó que durante la actividad que tendrá lugar en las instalaciones del club El Mayorista, serán presentados los diferentes candidatos a cargos municipales y congresuales, tanto en San Francisco de Macorís como en los diferentes distritos eh, municipales. Lo que nosotros vamos a hacer el domingo no lo ha hecho ningún partido Incluso nuestro partido aliado, el PLD, manifestó Camilo. Aseguró que serán, será un acto masivo en el que se espera la presencia de miles de PRDistas. Indicó que esta actividad será el inicio de la campaña cargada de alegría y entusiasmo, como de costumbre realizan en este municipio. Esto es gracias a tubosrd.com eh, que colgó esto en su página. Pero... Reitero, ayer lo dijimos, la propuesta, ¿dónde está la propuesta de estos candidatos? Principalmente a la alcaldía, a la diputación y, y la misma propuesta, ahí está Franklin Romero y Amilcar Romero que, que son los dos candidatos más punteros que no han dado a conocer su propuesta. En el caso de Amilcar, Amilcar ya tiene ya varios periodos siendo senador y el trabajo de él se conoce no sabemos si él va a proponer alguna propuesta a legislar para favorecer la provincia de Duarte, pero en el caso de Franklin Romero, que ha sido diputado por cuatro años, debería de lanzar una propuesta y decir, yo cuando sea senador voy a traer tales soluciones para, o tales propuestas, porque eso es lo que hace un senador, eh, para que el gobierno invierta aquí en la provincia de Duarte específicamente, aunque también tiene que ver con todo el resto de la República Dominicana, las decisiones y la propuesta que tome un senador como también los diputados. Pero en el caso más local, que son los alcaldes o alcaldesas, no hemos visto aquí la propuesta de Miledis Núñez, no hemos visto la propuesta de Emanuel Trinidad, eh, que otro candidato alcalde, no hemos visto, ¿eh? De Siquio ng de la Rosa, no hemos visto las propuestas. Si la tienen, les reitero, y voy a ser puntual, suban a su cuenta de Instagram, a sus páginas de Facebook, a YouTube o donde quiera o enviándonos un mensaje o enviéndonos aquí impresa para nosotros leérsela al pueblo, para que sepa por qué deben de votar por usted. Porque yo no entiendo cómo es que estos políticos están haciendo la campaña, ya prácticamente estamos a días, a un mes y días de las elecciones municipales y nadie sabe qué es lo que estos candidatos tienen para ofrecer. A este pueblo de San Francisco de Macorís. Ojalá, ojalá, ojalá hagan un meeting. Bueno, el que va a ser el PRD para proclamar a su candidato, pero es propuesta que queremos, es saber qué es lo que tienen planificado, por lo menos planificado, para un periodo de cuatro años que serán electos el próximo mes de febrero. Vamos a un corte, luego del corte, ya regresamos con la parte final de este Su Espacio, El Toque del Mediodía.